hola bonito día bienvenida una vez más al canal de más que yoga me da mucho gusto verte por aquí el día de hoy te presento una guía para empezar a meditar que son cinco consejos prácticos para iniciar en esta práctica que te serán muy sencillos de seguir para empezar quiero platicarte que la meditación nos ayuda a enfocar nuestra atención la naturaleza de la mente es estar de un pensamiento a otro a veces se dice que es como un mono que salta de una rama a otra, es decir, de un pensamiento a otro, eh, a veces la mente está agitada, siempre está muy ocupada, pero nosotros tenemos esa capacidad de conciencia, de traer nuevamente nuestra mente a la quietud, de enfocar esa atención hacia ciertos enfoques que nos permitan regresarla y de esta forma, mantener la mente más tranquila, más enfocada, menos ansiosa, entonces el día de hoy vamos a ver estos cinco consejos y al final vamos a hacer una pequeña práctica para que veas lo sencillo que puede ser si sigues estos consejos. Muy bien, entonces no te preocupes si la mente de repente te hace una mala jugada, o quieres obligarte a no pensar en nada porque eso no existe en realidad, sino simplemente la meditación se trata de fluir conforme vamos acostumbrándonos o adaptándonos a ella y es un momento para nosotros nada más para sentirnos más en calma, con más claridad e incluso con más plenitud. El primer consejo es tener una postura lo más cómoda posible. No es necesario, como dicen los parámetros o como has visto en algunos otros videos o libros, donde tenemos que estar sentadas con las rodillas flexionadas sobre el piso. Eso puedes hacerlo conforme vas avanzando con el tiempo, pero lo más importante es que estés cómoda, incluso puedes hacer uso de una silla, puedes colocarte un cojín abajo, puedes estirar tus piernas, e incluso también puedes recargarte sobre alguna pared. También la ropa necesita ser lo más cómoda posible. Trata de que la temperatura de tu cuerpo sea estable. Es decir, si hace frío, colócate un suéter, calcetines, incluso alguna cobija. Lo más importante es la comodidad. Entonces este es el primer punto para estar cómoda en una meditación. El segundo consejo es que te des un tiempo y espacio simplemente para ti. Es decir, dedícate al principio 5 a 10 minutos totalmente sola para que puedas hacerlo. Vea o sea, un lugar muy tranquilo, Puedes, eh, puede ser un lugar de tu casa, puede ser tu habitación, puede ser la sala, pero de tal forma que no haya Muchos distractores, ya sea ruidos, personas, eh, mucha, muchas cosas que puedan hacerte que salgas de esta práctica. Simplemente trata de que sea un espacio tranquilo, incluso puedes hacerlo en algún lugar con naturaleza, si es seguro. Pero lo más importante es que sea un espacio en calma, sin tanto ruido, y también que te des el tiempo necesario para ti un consejo extra que yo te doy para iniciar la práctica en este mismo en esta misma sugerencia es que hagas uso de algún sonido los sonidos pueden ser sonidos relajantes mantras puede ser también incluso el sonido de la lluvia, el sonido del viento, el sonido de las aves esto es muy importante porque Va a hacer que tu mente se relaje todavía más y también tu cuerpo, es decir, que esta atención se enfoque a los sonidos, tu mente y tu cuerpo se van a calmar. Entonces es muy importante que al iniciar la práctica de la meditación sí hagas uso de un sonido complementario. Incluso puede ser música con voz, pero que sea muy relajante y también que conectes con ella. No conectamos con la misma música todos, pero sí es importante que tengas música que sea acorde para ti. Y de esa manera te va a ayudar a que después puedas hacer meditaciones en silencio, pero como principal, si vas comenzando, haz uso de sonidos. El tercer consejo es que tengas tu cuerpo relajado. Es decir, que observes que vayas escaneando desde la cabeza hasta los pies si hay una parte de tu cuerpo que está tensa o que está incómoda. Si es así, puedes colocar un cojín más, puedes colocarte un suéter si tienes frío, puedes hacer uso de todos los ajustes que necesites para que tu cuerpo se mantenga lo más relajado y lo más cómodo posible. El consejo número 4 es que centres tu atención. Y ahí empieza la práctica del enfoque o de la meditación. ¿Cómo vas a centrar tu atención? ¿Cómo le vas a sugerir a la mente que no se vaya de un pensamiento a otro? Le vas a enseñar a colocar atención a tu propio cuerpo, a tus propios sonidos. Es decir, aquí al principio que vimos que la mente es como un mono, que está inquieto, que va de una rama a otra, de un árbol a otro. Es decir, lo vamos a mantener ocupado, le vamos a decir que en este momento tiene que hacer lo que nosotros le guiemos. Entonces nuestra mente la vamos a regresar y le vamos a decir que coloque toda su atención a nuestra respiración. La respiración es un punto muy importante para centrar nuestra atención y para aquietar nuestra mente. Entonces vamos a centrar nuestra atención principalmente en la respiración. En esa sensación de inhalar y exhalar, incluso observando el sonido y la temperatura del aire. Vamos a observar y a sentir cómo se expanden y se contraen los pulmones y el abdomen. Todo lo que venga a tu mente a través de esa respiración consciente, hazlo presente. Y también hay otros métodos para centrar tu atención pero siempre es muy importante comenzar con la atención a la respiración Otras, otros métodos de centrar tu atención es observar las sensaciones del cuerpo, es decir cómo se siente el cuerpo, cómo se sienten las manos, cada extremidad, cada dedo Hacer nuevamente eh, un escáner a todo tu cuerpo y otro tipo de atención también es hacia un objeto por ejemplo, podemos colocar una vela al frente de nosotros y poner toda nuestra atención hacia la flama de la vela. Pero lo más importante es poner toda esa atención a la respiración. Y el consejo número 5, que tiene que ver mucho con esa paciencia que te tienes a ti misma. El consejo número 5 es aceptar los pensamientos que vayan surgiendo, no obligarte y no presionarte y no hacerte esa expectativa de no pensar nada, simplemente saber y aceptar que van a venir pensamientos, a veces van a surgir pensamientos cómodos, felices, pero va a haber otros pensamientos que también son tristes, que también son pensamientos que tienen que ver con recuerdos, con ansiedad, con el pasado. Entonces lo más importante para que puedas mantener una meditación y para que esa práctica la puedas repetir durante los días es la aceptación. Es la aceptación de que hay pensamientos que van a mover tus emociones, pero es necesario que se presenten. Entonces cada vez que venga un pensamiento a ti, concéntrate en la respiración cada vez que venga otro recuerdo regresa a tu cuerpo, regresa a la respiración en ningún momento tu mente va a estar en blanco pero en el momento en que menos te des cuenta tu mente y tu ser van a estar más en calma y vas a poder hacer esta meditación por más tiempo muy bien entonces ya que tomamos en cuenta estos cinco consejos, vamos a cerrar nuestros ojos en una postura cómoda. Puedes traer una silla, una cobija, una almohada. Vamos a colocar nuestras manos viendo hacia el cielo, ya sea que esté sobre un tapete o sobre una silla. Asegúrate que la espalda esté derecha y cómoda y la coronilla hacia el cielo. observa tu respiración, cierra tus ojos, vamos a hacer un ligero paso y camino por todo nuestro cuerpo observando si está cómodo, si tenemos que hacer algún ajuste, observa cómo se encuentra tu cabeza, cómo se encuentra tu cara, si está algo en tensión, relajamos. Relajamos el entrecejo, los ojos, la boca. Relajamos nuestros hombros, brazos y manos. Relajamos el pecho, la cadera, las piernas y los pies. Una vez que le hayamos dado ese tiempo a nuestro cuerpo... Vamos a tomar conciencia del sonido que se encuentra presente en este momento. Si hay sonidos externos, acéptalos, pero concéntrate en los sonidos de mi voz, en los sonidos de la música. Vas a colocar todo tu enfoque en la respiración observa cómo al inhalar entra el aire fresco y como al exhalar sale el aire tibio por la nariz observa cómo al inhalar lentamente vamos llenando los pulmones y el abdomen y al exhalar contraemos el abdomen y los pulmones sigue centrándote en ese ritmo de la vida que es tu respiración trata de que cada vez sea más lenta, más pausada, más profunda y si viene algún pensamiento, emoción o distracción Regresa tu atención al cuerpo, a la inhalación y a la exhalación. Tu atención a los sonidos y tu atención a la voz. Vamos a respirar en cuatro tiempos, inhalo, dos, tres, cuatro... Exhalo 2, 3, 4. Inhalo 2, 3, 4. Exhalo 2, 3, 4. Inhalo 2, 3, 4. Exhalo 2, 3, 4. Inhalo dos, tres, cuatro. Exhalo dos, tres, cuatro. Ahora cuenta desde tu propio ritmo, desde tu mente. Ve haciendo un conteo en tu respiración y céntrate en ella. Recuerda si viene algún pensamiento con mucha calma y con mucha paciencia y amor, regresa tu atención hacia la respiración, no te angusties, no te preocupes, este es un momento simplemente para ti, para tomar conciencia de lo que eres, de lo que sientes, sin ningún juicio. Observa todo lo que surge y todo lo que habita dentro de ti. Lentamente tomamos con nuestras manos nuestro pecho, volvemos a respirar y cuando exhale, abro mis ojos y me abrazo. Muy bien, espero que esta meditación te haya servido en este día y estos consejos los pongas en práctica. Me dio mucho gusto verte, si tienes algún comentario o duda, házmela saber y nos vemos en la próxima sesión. Namaste.